sigan viendo a jayo Urbano. Y ahora nos encontramos con Luis. Por favor, coméntame, ¿hace cuánto tiempo tú perteneces a este club? Eh, ¿Cómo están? Yo pertenezco ya tres años a este club. Y bueno, ha sido una suma de experiencias aquí en este club tan lindo. Dentro de estos tres años, ¿cuál ha sido la experiencia que has tenido y ya has dicho, no, este ha sido el mejor día? No, la, la primera, la, el primer viaje que ha sido... A Oruro ha sido el primer evento que, que ha asistido con una moto puede llegar a Oruro con una moto 250 y ha sido lo mejor en el y bueno dentro de estas experiencias has tenido algún accidente probablemente gracias a dios ni ninguna a, a mm -hmm. realizan carreras en la noche carreras callejeras por ejemplo el club no hace carreras hace rutas eh, en la ciudad, aquí arriba en el alto y en la ciudad de La Paz también. Dentro de lo que fue esta pandemia, ¿a qué se han estado dedicando mayormente? Rutas cortas, eh, con todas las medidas de bioseguridad. Eh, rutas cortas a la cumbre, eh, Pongo, Sorata, eh, eh, localmente. Dale, unas palabras para que las personas que quieran ingresar a este mundo sean precavidas, por favor. Bueno, que, que siempre usen eh, la seguridad ante todo, el casco, rodilleras... Eh, si es que van a viajar con más precaución bueno, cuídense manejen y eh, siempre teniendo la moto en mantenimiento ¿qué tal Joaquín? por favor coméntame ¿hace cuánto que has entrado al mundo de las motocicletas? ¿qué tal, eh, yo manejo motocicleta ya son 5 años, estoy perteneciendo al club de dragones hace ya 3 y sinceramente es un club muy, muy lindo muy unido, técnicamente como te comentaba mi vicepresidente Hope, aceptan a todos que, que quieran andar en dos ruedas en viajar tal vez en motocicletas o tal vez si no les da la posibilidad de viajar pero sí que les guste andar en dos ruedas ¿Es un requisito ser rockero para poder utilizar lo que es eh, eh, la motocicleta y estar en un club? No, porque como, como te mencioné el manejar motocicleta es un sentimiento y un sentimiento no puede generalizarse para todos los roqueros o, o los que no sean roqueros en general. Yo sí soy roquero en, en, en este club, pero eso no significa que tenga que, por ser roquero, sea motociclista o al revés, por ser motociclista, sea roquero. Claro que sí, por favor, coméntame una experiencia que tengas la mejor para poder también comentar con las personas. La mejor que he tenido, sinceramente, ha sido la, el primer viaje que tuve, que lo hice solo con una moto más pequeña, una China Tekken 250, que me lancé sin siquiera saber <ríe> bien cómo era una carretera. Tardé casi unos dos días, eh, fue un viaje pequeño, prácticamente a un ida y vuelta, pero tardé dos días, no por el hecho de que me falle, falle la moto, ni por la distancia, sino por el miedo de que me pase algo, la incertidumbre y también la adrenalina de saber qué es lo que iba a pasar a un lugar que no conocía, más aún una, a una carretera que tampoco conocía y ya con la moto comprada una semana anterior. Ah, buenísimo. Por favor, para finalizar unas palabras, para que las personas sean eh, cuidadosas, sean precavidas al momento de utilizar una motocicleta. Bueno, siempre, siempre hay que tener mucho cuidado más de la forma en que uno maneja con motocicletas. Hay que fijarse y tener cuidado de las otras personas, porque quieras o no aquí la cultura movilística o todo lo que sería los minibuses en general, los autos particulares no respetan tanto al motociclista porque creen que tienen, no tienen tanta preferencia como un auto y nos cierran el paso o nos tocan bocinas sin motivo o incluso frenan de golpe y con una motocicleta no puede hacer todo eso y hay que tener mucho cuidado más que todo de lo que uno maneja de lo que, hay que cuidarse de lo que los otros manejan. Y ahora, Job, por favor, coméntame acerca de una experiencia propia. ¿Cómo es que entras al mundo de las motocicletas? Bueno, bueno esta pasión por las motos nace desde mi adolescencia. ¿no? En, al ver prácticamente a los primeros clubs que yo veía en mi adolescencia, por el Prado, rodar con las motos, ¿no? con este estilo de motos, particularmente las choppers que les dicen comúnmente, uh -huh. entonces nace mi pasión, mi, mi sueño, ¿no? Ya, ya por el 2003 me lanzo pues en un viaje hasta fuera del país a traerme precisamente esta moto que la ves. Es mi primera moto, en la cual he puesto cariño, la he pues, personalizado a mi manera, a mi gusto. Y en esta pasión que te nace es eso, ¿no? Eh, siempre darle cariño a la moto, es darle regalos, ponerla a punto, manejar Es una guagua más, por decirlo así, ¿verdad? Sí, es una guagua más de otras más. <risa> y es pues, es un vicio sano que te digo el poder conseguir una y otra moto es en tu pasión, ¿no? Y luego, como te digo, es una belleza sentirte libre, sentir el viento, querer que nunca acabe el asfalto y que la gasolina tampoco falte, ¿no? Porque quieres seguir y seguir y seguir rodando y, pues, es lo más lindo del mundo. Claro que sí, una característica importante es la gasolina, justamente. Sí. ¿Gastas mucho en gasolina? Más que en gasolina, se gasta en los mantenimientos, ¿no? Porque uno siempre tiene que tener la moto presta para cualquier viaje, tiene que estar presta, pues, en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, un mantenimiento siempre previo para cualquier viaje, para cualquier salida, y la moto tiene que estar al pelo. ¿Cuál consideras tú que es la mejor experiencia que has tenido con, el, con tu club incluso? La mejor experiencia que tuve con mi club fue, pues, en mi primer viaje, se diría, al pueblo de Sorata, donde fue mi primera ruta con ellos, ¿no? Como club. Entonces, fue uno de los mejores porque ahí conocí, supe las... Ventajas, desventajas de viajar en moto y el placer verdadero de sentir a campo abierto Cómo desarrollas una velocidad que no puedes en ciudad, pero que allá sí Y a sentirte seguro también porque no hay, como te digo, el tema del tráfico No hay el tema de peatones, pero lo disfrutas al 100 Claro que sí Háblame acerca de las desventajas que puedes llegar a tener en el mundo de lo que son De lo que son los clubs de motocicletas en el mundo de los clubes de motocicletas, las únicas desventajas que te digo, tal vez cuando hay algún malentendido después, no, porque los clubes de motocicletas siempre a nivel internacional, ¿no? Latinoamérica te digo, prima también, la, como te digo, las bases están en la hermandad, la lealtad y el respeto. Buenísimo, ya para finalizar, ¿podrías hablarnos acerca de algún ídolo ¿Quién fue tu motivación para bueno, pues optar por el mundo de las motocicletas? Ah, bueno, pues en ese entonces, cuando yo era adolescente, tuve un amigo que ahora trabaja en un medio también. Saludos a él, Ramiro Martínez. Quien, pues, como se dice, más allá de impulsarme, me dijo que sí podía. Y lo logré. Y gracias a Dios lo logré. Y gracias a Dios, lo logré más. en cuanto a lo que es toda la, la, la cultura biker y el mundo biker. ¿no? Y hoy en día agradezco a Dios porque estoy vivo porque pese a que me accidenté con esta misma moto háblanos por favor acerca de ese accidente, ¿cómo fue? fue pues bajando por, precisamente, de, tuve una reunión acá en la ciudad del alto y yo vine a mi casa por la autopista eh, yo también era un poco inexperto pero pues desarrollé en la bajada a mucha velocidad y no pude dominar la moto y pues y la moto esta salió lanzada por un lado y bueno acá tengo el recuerdo del tanque y sí está raspada a lado pero bueno como te digo la moto y yo gracias a dios estamos hasta ahora unidas tenemos un pacto de vida con ella, ah, okay. <risa> que gracias a Dios... Ni la autopista los ha separado. <risa> ni la autopista ni la sangre. <risa> Exacto. Por favor, unas palabras de aliento para esas personas que quieren ingresar a este mundo y también que sean precavidos. Las primeras palabras de aliento para estos jóvenes, para todas las personas mayores, adultas, jóvenes, etcétera, ¿no? etc. Eh, nunca es tarde para un sueño. Eh, acá tenemos en nuestro club, como puedes ver, hay personas mayores que se han unido recién, pero es sueño. Y si tú tienes un sueño, seas adolescente o seas mayor, dé trascente. En la moto no importa que sea una moto buena, una moto barata o una moto regular. Lo que importa es lo que tú quieres, tu sueño y obviamente, la precaución. Usa el casco, usa tus protectores, no excedas en velocidad. En la ciudad no manejes como loco porque hay peatones, existen animales, existen vehículos. La ciudad es para recorrerla, disfrutarla. No es para ir como vehículo de carrera y jugar. ¿Quién gana primero? No. Jóvenes, lo primero que les puedo decir a ustedes es bienvenidos a este mundo y no lo dejen jamás y nunca olviden su casco a donde vayan. Bueno, y ahora nos encontramos con Choco. Por favor, ¿hace cuánto tiempo? Coméntanos, ¿hace cuánto estás en este club? Ah, primeramente, buenas tardes. Eh, yo ya estoy un año en el club y un año ya, un bellos momentos. Lindos, ¿Qué te llamó la atención para poder ingresar a esto? Para ingresar al club, eh, las motos, el amor a las motos, a las, a las, a las motos más que todo. Buenísimo. Es... Tú nunca ibas solo, ¿verdad? Tú vas muy bien acompañado sí. de tu mascota también. Coméntame, ¿cómo se llama? Este, este, mi, mi perrito se llama chiquita. Chiquita. Chiquita anda conmigo, viaja conmigo, es mi fiel compañera. Más fiel que una mujer. Ahí está. La mejor experiencia, hay varias desde que he llegado, pero la mejor ha sido el viaje que... Mi primer viaje que he ido a Huaki, Ha sido la primera vez. He ido con mi moto, moto, ha sido un viaje largo, una ruta larga y ha sido muy bonito, muy bonita ha sido. También con mi compañera, mi fiel compañera. ¿Has tenido algún accidente quizá en este trayecto? Uh, accidentes en mi moto he tenido y sí, varias también, oh. pero de eso se aprende ya, ya la siguiente también, ya, ya ir con más calma. Punto final a la entrega de hoy, esto fue tu programa Ajay ah, ah, Urbano. Chao, bueno. chao amigos, nos vemos. Oh, <laughs> oh,